Bien, te lo decíamos desde tempranito porque es algo de lo que se va a hablar ahora, la semana pasada, que se viene hablando muchísimo, que es algo que nos convoca a todos porque lo cierto es que los alquileres se han ido por las nubes. Si bien eh, la inflación lo ayuda, también un, hubo un anuncio que... Estaría bueno pongamos sobre la mesa qué es lo que se anunció y qué es lo que se va a poder hacer en realidad. Tenemos a nuestro compañero Sebastián Artolo, Artola, referente de inquilinos de Rosario. ¿Por qué hablamos con vos, Sebastián? Porque lo cierto es que tenés muy claro el, la ley de alquileres y esta ley realmente se va a modificar, se va a dar de baja, vamos a tener una solución. Es algo que aqueja muchísimos santafesinos. Hola, ¿cómo están? Muy buen Bien, día. Bien, vos ustedes. un gusto. Lo mismo. Eh, bueno, lo primero a aclarar es que la ley sigue vigente, ¿no? Eh, to, todo lo que hubo la semana claro. pasada fueron rumores, trascendidos, que obviamente esto generó muchísima confusión eh, y como siempre pasa en estas situaciones, ¿no? Eh, el pato la pagan los inquilinos, ¿no? Porque nosotros en todos esos días recibíamos consultas de muchísimos inquilinos que estaban por firmar un contrato y de golpe y porrazo, a partir de estos rumores, eh, le suspendían la firma del contrato, le cambiaban las cláusulas y términos a lo que habían llegado, a los que habían acordado, o directamente les decían que retiraban el inmueble de, del alquiler eh, a la espera de un nuevo marco regulatorio. Entonces, me parece que fue de muchísima irresponsabilidad lo que sucedió la semana pasada eh, de la mano de, del trascendido que hizo circular el propio ministro de Economía, Sergio Massa, obviamente como representante de, de, de las cámaras inmobiliarias y a los que se sumaron muchos medios de comunicación que dieron por hecho que la ley estaba suspendida cuando nada de esto había, ¿no? Porque, a ver, una ley que sancionó el Congreso no se puede derogar o suspender por decreto, sino que las posibles modificaciones tienen que ser debatidas y votadas en el ámbito del Congreso Nacional. Lo que sí tuvimos nosotros hacia los últimos días de la semana, una comunicación directa con el presidente Alberto Fernández que nos dijo que nada de esto iba a pasar y en estos días también el presidente de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, también dijo públicamente que no estaba en agenda la modificación de, los, de la ley de alquileres. Así que digamos, esto es importante, por lo que decía antes, no, la ley, los contratos firmados se tienen que cumplir hasta el último día y los contratos que están por firmarse se tienen que hacer de acuerdo a lo que establece el, el actual marco legislativo. ¿Sabes qué? Primero preguntarte en este marco, bueno, eh, la irresponsabilidad absoluta de mencionar, de nombrar, de, de trasladar una idea que no es una, una manera de seguir complicándole la historia a los argentinos, al inquilino que tanto padece, porque lo cierto es que los costos y las renovaciones de contratos y todo lo que tiene que ver con los alquileres es, eh, se lleva... Un, un costo altísimo, una gran parte de los sueldos de los argentinos, Sebastián. Sin duda, no es, es un problema recurrente eh, que no encuentra solución, que no viene de, desde hace tres años cuando entró en vigencia la nueva ley y esto me parece también importante siempre analizarlo y pensarlo. El problema del acceso a la vivienda en Argentina viene desde hace décadas. Eh, nosotros siempre ubicamos como punto de partida las medidas económicas tomadas por la última dictadura militar, que fueron la desregulación del precio del alquiler en Argentina, porque hasta ese momento el valor del alquiler estaba regulado, no durante buena parte del siglo XX el precio del alquiler lo fijaba el Estado. no Esto es importantísimo saberlo. Fue Martínez de Oz el que tomó la medida de, de liberar el precio de los alquileres y a la vez dolarizar la vivienda. no Estas dos medidas explican estructuralmente eh, el deterioro del acceso a la vivienda en Argentina y la desigualdad en el acceso a la vivienda en Argentina y que hoy la vivienda de hecho funcione más como un negocio que como un derecho. Claramente ningún gobierno desde la recuperación de la democracia dio marcha atrás con esas medidas y estructuralmente, como decía, explica el problema en Argentina, obviamente a lo que se suman factores globales, porque digo, el problema de la vivienda, como sí. vimos en los últimos años, pasa incluso en las principales ciudades del mundo. Y en Argentina en particular, la, las fuertes devaluaciones de, del peso, sobre todo a partir del 2018 durante el gobierno de Macri, también fue un factor que explica, por ejemplo, el retiro de muchísimas viviendas del mercado de alquiler y el hecho de que, bueno, aparezcan eh, ¿no? bajo el cartel de venta, que sabemos que nadie puede acceder a ellas porque están eh, en dólares, sí. pero eso también tiene una presión eh, sobre el precio de los alquileres. Me parece que todos estos factores económicos, estructurales, son de los que muchas veces no se habla, y para nosotros es lo fundamental a discutir, ¿no? Es, es imprescindible avanzar hacia una nueva política integral de acceso a la vivienda que tiene que ver básicamente con esto, ¿no? con, con regular el precio del alquiler, ¿Cómo? con especificar la vivienda, sí. con ver qué se hace con la cantidad de viviendas vacías que año a año crece, que son las discusiones que se están dando en las principales ciudades del mundo. Lamentablemente acá parece que lo que estamos discutiendo es retroceder, volver a dejar todo en manos del mercado y sabemos que eso va a profundizar la ya difícil situación que viven los inquilinos. Sabes que aquí en Sunchales tenemos un grandísimo problema ante la demanda de, de alquileres que hay y también la cantidad de casas en ventas que, que aparecen, tenemos un costo altísimo. ¿Hay alguna manera en que el inquilino se defienda, por ejemplo, Sebastián, de este incremento que se viene en, en estos próximos meses en cuanto a los alquileres? ¿Hay alguna página donde se puede ingresar algún ente que pueda decirnos, bueno, más o menos tanto puede salir un, un departamento, una casa, el alquiler de algo? ¿Alguna herramienta que el inquilino tenga segura como para poder defenderse, sobre todo en estas renovaciones que se vienen en estos próximos días? Ese es otro de los problemas centrales, ¿no? No existe eh, al interior del Estado, sea nacional, sea provincial o en los municipios, áreas, por un lado, de control eh, para que la ley efectivamente se cumple, ¿no? Porque muchas veces eh, hay como un discurso instalado de que la ley no funciona, de que la ley fracasó, de que la ley perjudica a todas las partes, pero la realidad es que a casi tres años de haber entrado en vigencia, en muchísimos aspectos, no se cumple, no se cumple el mínimo de tres años que establece la ley, eh, no se cumple muchas veces el índice de actualización que establece la ley, ¿no? porque el segundo y tercer año lo determina un índice que promedia en partes iguales salario e inflación, que por supuesto está dando alto para nosotros, tendría que ser más bajo pero somos conscientes que si, sin, el, sin ese índice los alquileres, en los ajustes del segundo y tercer año serían muchísimos más altos porque lo que ha hecho este índice, que es uno de los motivos por el cual se opone el mercado, es poner los aumentos por abajo de la inflación. En estos tres años, en promedio, los alquileres, insisto, los ajustes del segundo y tercer año aumentaron un 15% por debajo de inflación, algo que en las últimas décadas nunca pasó. Los alquileres en Argentina siempre aumentan, por encima de la inflación, como pasa en el precio inicial a la hora de eh, renovar el contrato, que lo sigue definiendo el mercado, que no está regulado por la ley, que nos encontramos con aumentos del 150% en promedio. Entonces, estos incumplimientos de la ley, o oh, agrego uno más, en los últimos meses nos encontramos con pedidos de inmobiliaria que precisamente le plantean a los inquilinos que... Eh, ellos necesitan que los aumentos sean semestrales o trimestrales cuando la ley también lo prohíbe. La ley establece que los aumentos solo pueden ser una vez al año. Bueno, al no haber un órgano de control, eh, pasan estas cosas, ¿no? Entonces es uno de los reclamos principales que nosotros tenemos, que haya un área de defensa de los derechos de, de los inquilinos, porque si no, eh, digamos, lo que dice la ley después no se termina... Cumpliendo, Sebastián. existen, digamos, organismos y áreas. En la provincia de Santa Fe, como en todas las provincias, están las defensorías del pueblo, que debería ser ¿no? la herramienta encargada de hacer cumplir los derechos de los inquilinos, pero lamentablemente eh, este tema no suele ser abordado y al inquilino no se lo suele acompañar en su reclama. Me decías hace un ratito cuando iniciábamos la nota que el mismísimo presidente ha dicho que esto no sería así, que, no, que seguiríamos con la ley. Cuando se le comenta esto de decir, bueno, no hay entes que lo regulen realmente, no hay un seguimiento, no hay un acompañamiento a quien alquila, ¿qué es lo que dicen? Eh, no, eh, miran para otro lado, no tenemos respuestas. Eh, me parece que esa es una de las cuestiones centrales que incluso está contemplado en la propia ley, que exista un, un órgano de control, una autoridad de aplicación. Por eso, ¿no? Esto, esto que yo remarco del incumplimiento de buena parte de la ley y a su vez situaciones como la de la semana pasada también profundizan el incumplimiento de la ley porque generan esto, ¿no? Marcos de confusión, de incertidumbre y el mercado cada vez que esto pasa avanza sobre, sobre su incumplimiento. Entonces eso es, es, es un problema, pero en esto digamos la responsabilidad y la competencia la tiene tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial como, como los estados locales. ¿no? Es imposible que un inquilino pueda defenderse solo frente al mercado inmobiliario. y Sabemos claro. que muchas veces los inquilinos se encuentran entre la espada y la pared y terminan firmando contratos ilegales, con cláusulas abusivas, porque no, no queda otra, ¿no? Entonces ahí tiene que estar el Estado con mecanismos de control, con mecanismos de, de sanción. Digamos, para dar otro, un ejemplo más de incumplimiento de la ley, la ley establece que es obligatorio el registro de los contratos ante la FIP. Prácticamente no se han registrado contratos en, en, estos, en estos tres años, ¿no? entonces eh, y es otro de los motivos por los cuales el mercado se opone a la ley, porque, bueno, es una herramienta para transparentar eh, el mercado de alquiler y las viviendas en Argentina. Bueno, es, frente a esto es imprescindible que esté eh, el Estado. Sabes que me quedo, de esta conversación, me quedo más inquieta que antes, me quedo más preocupada que antes, Sebastián, porque veo que el inquilino tiene cada vez menos... Eh, cada vez menos herramientas para defenderse de la embestida, del aumento de la inflación que sufrirán sus, sus alquileres. Sí, es, es la realidad y también es algo que nosotros venimos advirtiendo, ¿no? Eh, si el Estado no empieza a, a tener entre sus prioridades la realidad de casi 10 millones de inquilinos que hay en Argentina, y 700.000 inquilinos que hay en la provincia de Santa Fe, esta situación se va a ir agravando más, ¿no? Porque eh, hay un contexto general de altísima inflación, de pérdida de poder adquisitivo, que perjudica uh -huh. a todos los trabajadores argentinos, pero también en lo particular del sector, hay un mercado muy especulativo, desregulado, dolarizado, que entiende la vivienda como un negocio, y que si el Estado sigue mirando para otro lado y no haciendo nada, esta, estas, estos problemas y la dificultad del acceso a la vivienda y la crisis habitacional se va a ir profundizando. Entonces, digamos, eso es una advertencia que nosotros venimos haciendo hace tiempo y la inacción hace que el problema se profundice. Todo sigue igual, dice la canción, y así vamos a seguir evidentemente, no hay ninguna modificación profunda ni ninguna modificación que nos ayude a quienes a quienes alquilan en este momento, en un año político donde todo eh, es muy... Muy inestable, mucho más que en otros años, la ley de alquileres. Bueno, te contábamos a través de Sebastián Artola, que es referente de inclinos en Rosario. Sebastián, Rosario está tan complicado como el resto, me imagino, como Sunchales, donde, te, donde padecemos el costo, la falta de viviendas, la, la falta de infraestructura para quienes en algún momento pretenden su casa. Sí, sin duda, ¿no? Rosario, pero a su vez Rosario es una muestra o un ejemplo de de lo que es el acceso a la vivienda a través del mercado, ¿no? Ustedes lo sabrán, uh -huh. Rosario vivió durante buena parte de, de este siglo un boom inmobiliario. De hecho, desde fines y principios de este año, en la zona del macrocentro se está construyendo un edificio en promedio por cuadra. Y sin embargo, eh, uh -huh. cada vez es más difícil el acceso a la vivienda. Bueno, este es el resultado del acceso a la vivienda en manos del mercado. Eh, tenemos cada vez más inquilinos cada vez menos propietarios de su vivienda única, la vivienda está cada vez más concentrada, se siguen construyendo edificios y nos encontramos con eh, cada vez más inmuebles eh, deshabitados o desocupados. Bueno, este descalabro es producto de la, de la ausencia del Estado, ¿no? Sí. entonces eh, yo insisto, desde los tres niveles del Estado se puede hacer y mucho. Nosotros acá en la ciudad de Rosario, en el Consejo Municipal, ingresamos un proyecto para crear una tasa al inmueble ocioso, que es una herramienta que existe en las principales ciudades del mundo, y me refiero a Europa, me refiero a los Estados Unidos, y a nivel provincial, que es algo que también, digamos, atraviesa el inquilino de Sunchales, nosotros presentamos dos proyectos en el 2020 buscando que la provincia tenga un, una actualización en su marco legislativo eh, que proteja al inquilino. Por un lado, que la comisión inmobiliaria no la paguen más los inquilinos y por el otro lado, también que el sellado eh, no lo paguen más los inquilinos, ¿no? que, estén, que el inquilino de vivienda esté exceptuado del pago del sellado. Esto existe incluso en otros distritos o provincias de nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires la comisión no la paga el sellá, el inquilino, en La Pampa y en Río Negro lo mismo. Bueno, de avanzar con estas iniciativas, los gastos que uno hace a la hora de renovar un contrato se reducirían a la mitad. Entonces también, digo, se pueden hacer cosas desde los municipios, desde el estado provincial que ayuden, ¿no?, a bajar un poco eh, lo, la dificultad que significa sostener un alquiler. Lamentablemente, como decía antes, esto no parece ser prioridad de buena parte de la diligencia política. En parte, yo creo, por miedo a enfrentar a un sector muy poderoso del mercado y en otra parte porque, bueno, eh, tienen, ¿no? son sectores que tienen sus inversiones en vivienda y están más ligados al mercado o a las inmobiliarias que a la realidad de los inquilinos. Me gusta, ojalá, se, me gusta esto de, de trabajarlo desde los municipios, desde el Consejo, porque son quienes pueden palpar mejor la realidad de cada, de cada ciudad, de cada poblador. Me parece que por ahí también le va a poder trasladarle y, y llevar los buenos ejemplos o, o mitigar un poquitito todo este, todo este desmadre que hay en lo que tiene que ver con los, con los aumentos, con la forma de alquilar, con la falta de viviendas. Sebastián, gracias. A ustedes, un saludo grande. Bueno, te contábamos qué es lo que estaba pasando, ¿sí? qué es lo que sucede en realidad con, el, lo, con la ley de alquileres es cierto y qué no, y contarte también algunas de las eh, de las cositas que les podés pedir, en realidad, qué es lo que podés hacer y qué es lo que podés charlar con eh, con los concejales, porque me parece que también va a depender mucho de la sociedad esto de empezar a acercarnos un poquito y decirle a los concejales, al, a la gestión municipal, de decir, che, no nos alcanza, veamos cómo lo resolvemos, veamos si aportamos, aportar desde los ciudadanos, porque de lo contrario me parece que esta concentración de vivienda en pocas manos va a seguir generando un altísimo costo para aquellos que necesitan alquilar. Me parece que ese impuesto a la, a la vivienda ociosa que hablaba él, eh, hay que hacerlo, ¿no? De alguna sí. manera hay que... Eh, porque digo, la situación lleva a eso. Porque está el del otro lado que me dice, ¿qué culpa tengo yo que tengo una casa porque la heredé o porque la hice con mis ahorros? y ahora la tengo en venta y no en alquiler. O la tengo cerrada, ¿me explico? Muchos de los que tienen las casas en venta te manifiestan, dice el alquilo, se me rompe una canilla, sale 40 mil pesos cambiarla, claro. y no me conviene tenerlo alquilado Bueno, eh, pero es el Estado el que lo tiene que regular, claro. digo, es una buena herramienta, y me, me vuelvo mucho tiempo atrás, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Intendente Trinchieri había resuelto eh, un aumento importante, digo, había de alguna manera para ponerlo... en. Eh, para que la gente lo entienda, dijo, bueno, la zona urbana de Sunchales ahora pasó a ser eh, tal calle o tal camino eh, rural, ¿viste? Sí, sí. Entonces me acuerdo todo lo que es el loteo al Asia, sí, sí, sí. Sí, claro, porque empezó a pagar una tasa mucho claro. más cara y, y obviamente tuvo que vender porque era le venían impuestos carísimos porque estaba pagando como zona urbana, ¿no? Así que bueno, digo, si no hay otra herramienta, si no hay disponibilidad, me parece que es el Estado... El que debe meterse en el tema, inmiscuirse en el tema y resolverlo. No con mentiras, como lo hizo claro. Fernández y Sergio Massa, ¿no? Re Ustedes recuerdan, eh, usted que está del otro lado, digo, eh, yo generalmente no, no soy de faltarle el respeto o tratarlos de mentiroso eh, así porque sí, ¿no? Eh, eh, fue puntual, puntual. El ley de alquileres, leo el, un título hoy de la que tenía, lo publicaron el 4 de abril en La Nación dejan sin efecto la norma que subió 245% el precio de las viviendas. La decisión del gobierno sería avanzar en una nueva norma que regule los alquileres. Si bien no se conocen los detalles de la iniciativa, la decisión de dejar sin efecto la ley 27.551 en vigencia desde julio del 2022 es un hecho casi consensuado por Sergio Massa con el aval del presidente Alberto Fernández. Para cerrar... Para cerrar no se hizo nada hasta el momento. No. Nada. Perfecto. Ustedes lo escucharon al referente de Inquilinos de Rosario. 10 de la mañana en punto. está informado por la radio de todos.